Hola, soy Milan Carpa. Les doy la bienvenida a la segunda temporada de Circo Continuo Sin Carpa. Me voy a cumplir la cuareterna. Estimadas y estimados... esperadores, Le damos la bienvenida a esta segunda temporada... de Circo Continuo Sin Carpa. El, podrán ver el detrás de escena de nuestro espectáculo, de nuestra familia Y muchos bloopers de subcontinuo ¿Todavía lo vieron subcontinuo? Bueno, bueno, lo pueden ver después Ahora empezamos con un clásico Los bloopers de la vendedora Rutinómetro, medidor, secuenciador y organizador de baches y de... <risa> bueno, vamos a contar algo que quizás el público no sepa. ¿Hay alguien del elenco que le tiene miedo a los globos? <risa> Esto fue parte del primer ensayo para subcontinuo del número de Clown. <risa>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 No, y es el momento de ver a otros ir continuistas. Ahora veremos a Gaby Di Baila. Baila? Pero es Di Baila el apellido. No, no, no, esta vez no. Mirá. Tenemos una nueva tradición de mostrar animales humanos ¿Cómo es eso? Habrán visto que en subcontinuos Pandora se convierte en magata Esto fue parte del proceso, una barba? Hablando de fenómenos, para festejar los 666 seguidores de Instagram, tuvimos la presencia del diablo que nos propuso un pacto. ¿Vino compacto No, no. Vino entero. Uy, no. ¿Va a venir el, el demonio entonces? <risa> <risa> bueno, ¿me estoy cagando de calor con esto? Es el demonio no, no. de continuo el diablo de es un diablo muy particular. Es el diablo que nos merecemos. <risa> <risa> Como, bueno, se podría decir que la destrucción de la humanidad es un plan a largo plazo, que me viene fracasando ya, pero... Eh... Pero si se destruye la humanidad no tenés almas humanas. No, porque básicamente las cosecho ese día. Pero ¿y después? ¿Qué? ¿Y después qué? La gracia no es tener seguir teniendo almas, no, no, no es el diablo, no es el consumismo de las almas. Ah, uy, el consumismo uy. es seguir produciendo y produciendo almas para seguir captando almas. Si se termina eso, se termina la cadena, la cadena de consumo de almas. Oye, oye, ¿no te quieres pasar de un <risas> <pista también>, conmigo, <risas> Y en subcontinuo hubo algunas tomas que finalmente no se usaron. Como cuando uno acumula fruta y después no la come. No pongas cara de toque cualquier fruta. <risa> Nuestra tejedora de sueños, además, era una visionaria. ¿Por qué? Porque grabó escenas pensando en este ciclo. ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría si se alteran? Se modifican en sí, un hermoso bache. Tranquilo, tranquilo. Sí, continuó sin carpa. <risa> <risa> Mucha gente nos preguntó si los laboratorios hablaban. ¿Quién preguntó eso? mucha gente, no importa. ¿Y los laboratorios? ¿Hablan? Dicen cosas como esta. Sí, tengo los chicos, traje como un cambión, y, y, y ratoneé con el desodorante, entonces bien. Era una promo. <risa> Se está rato <ratoneando> conmigo. <risa> Yo creo que tenemos que hacer una huelga muchachos. Trabajen, ratas. hagan una huelga boludo. Una tendría que agitar la manito. Eh, loco, el queso, ¿dónde está el queso? <risa> uh, uh, uh, uh. <risa> Se cargó la Y así termina el primer episodio de la segunda temporada de. Sí, continuó. Sin carpa. Ahora lo dejamos con una canción de cancha de. Doctor Do Sí sí señores, yo soy el doctor. Sí, sí, señores, el doctor no. Porque este año es un continuo, es un continuo, sale el nuevo campeón. ¡Va, va, va, va!